Buenísimo. Bárbaro. Bien, bueno. Este, Bueno, les vamos a contar que estamos eh, en el ciclo de capacitaciones de, de mayo. La semana pasada tuvimos una capacitación sobre eh, la plataforma del libro, que es una plataforma nueva que se agrega a los servicios de la biblioteca central. Nosotros hoy acá la vamos a ver un poquito, ¿sí? La capacitación de hoy se llama Investigar en Internet. La semana que viene vamos a, ver una, vamos a tener una capacitación sobre el gestor de referencias Mendeley, que, bueno, que es, un, es una opción para, es muy útil para organizar el trabajo académico este, porque, bueno, es una plataforma que nos permite organizar todo el material que nosotros tenemos eh, en carpetas. Además, todo el material que esté subido a esa plataforma se vincula con el procesador de Texto Word, entonces, podemos, citar de manera muy rápida todo el material que tenemos referenciado en esa plataforma de Mendeley. Este, así que, bueno, eso es, esa es la capacitación que tenemos la semana que viene, ¿sí? la, la capacitación de Mendeley. Además, este ciclo de capacitaciones se va a volver a repetir en junio y ah, ahí vamos a tener una capacitación especial para el libro, porque es una plataforma que, la verdad, que amerita dedicarle. Eh, un tiempo especial porque tiene muchas funciones y cosas súper interesantes para ver. Eh, también, bueno, se vuelve a repetir esta capacitación de investigar en internet. Una capacitación sobre un gestor de referencias y se le agrega también una capacitación sobre escritura académica. Vamos a ver cómo citar con las normas APA. Así que, bueno, ese, son, ese es el ciclo de capacitaciones que vamos a estar transitando, ¿sí? Un poco la idea de este taller que vamos a ver hoy, es mostrar algunos recursos digitales que sean, son útiles para la formación académica. ¿no? Son todos recursos que están disponibles en la web. Entre ellos lo que vamos a ver son el catálogo de la Biblioteca Central, eh, vamos a ver el repositorio de tesis de la Universidad de San Martín, algunas revistas digitales académicas, algunas revistas que también ponen a disposición material digitalizado. Vamos a ver un poco de la plataforma El Libro, eh, que bueno, como les decía recién es, es un servicio que se incorporó, se incorporó hace poquito y va a estar disponible hasta fin de año la plataforma El Libro. Y también vamos a ver un poco cómo trabajar con la biblioteca electrónica de Ciencia y Tecnología, con la Besit. Todos estos sitios virtuales que vamos a ver hoy son sitios virtuales eh, donde se almacena información académica y son sitios confiables. ¿sí? La idea es hoy dar un pantallazo, eh, una, hacer un abordaje muy general de todos estos, todos estos recursos. ¿sí? La idea es que ustedes se vayan con esto, ¿no? con este primer abordaje, con este pantallazo, así bien general, de, lo, de los recursos que están disponibles. Y también que se vayan con ganas de seguir investigándolos, porque la verdad que estas plataformas tienen mucho para ofrecer, mucho más de lo que nosotros vamos a revisar hoy en esta, en esta capacitación en particular. Bueno, chequemos a algunos servicios de la biblioteca porque al día de la fecha la biblioteca sigue trabajando en su formato de acceso remoto. Y algunos de los servicios son, por ejemplo, la plataforma de libro, ¿sí? Algunas bases de datos académicas. Eh, los bibliotecarios también están haciendo una asistencia personalizada y este, eh, a través de, con esta modalidad virtual. ¿Sí? Ellos están encargando de proveer y buscar documentos para los docentes y para los estudiantes de la biblioteca en, en formatos virtuales. ¿sí? Eh, así que, bueno, seguimos. Todas esas consultas llegan al mail de la biblioteca, que es bc@umsam.edu.ar. Eh, así que, bien, pueden enviar consultas ahí también. ya sea por material o por búsqueda de algún artículo. Bien. Otro de los servicios de la biblioteca también son eh, las capacitaciones como esta, que como les comentaba antes, hacemos algunas capacitaciones que son generales, como la de hoy, que es un poco de recursos. Eh, pero también hacemos capacitaciones especiales cuando los docentes solicitan alguna capacitación para, su, este, para sus cursos. Eh, por ejemplo, en esas capacitaciones especiales vemos recursos específicos de un área. ¿no? Por ejemplo, si la, la capacitación la solicita la escuela de o la carrera de educación o psicopedagogía, trabajamos con una plataforma especial que se llama Eric. ¿no? Este, así que, bueno, y todos los avisos de estas, estos encuentros de formación eh, y también mucho, mucha difusión de información académica se publica en las redes de la biblioteca. Que, están muy activas y están muy actualizadas. Por ejemplo, el Facebook de la biblioteca es Biblioteca Central Unsam y el Instagram de la biblioteca es tiene el mismo nombre Biblioteca Central Unsam. Así que bueno, ¿tiene alguna consulta hasta acá que podamos chequear sobre los servicios de la biblioteca? Bueno, vamos a seguir entonces. Bien. nos bueno, vamos a ver como primera estrategia de búsqueda el catálogo cooperativo de la Biblioteca Central. Para ingresar al catálogo cooperativo de la Biblioteca Central lo que tenemos que hacer es ingresar en la página de la Universidad de San Martín, que es esta, www.unsan.edu.ar, ¿sí? Eh, ahí lo que van, van a ver es esta pantalla, que es la pantalla actual. De la Universidad de San Martín y en la barra de herramientas superior van a encontrar la opción Biblioteca. Si ustedes la cliquean, acá arriba, la opción Biblioteca, van a ingresar en la página de, eh, de la biblioteca. ¿sí? Una vez acá, en la columna izquierda, que tiene un color azul, la tercera opción es el catálogo. Ustedes ¿sí? cliquean en el catálogo. La pantalla que van a ver es esta. Y el catálogo permite hacer búsquedas simples o búsquedas avanzadas. Si uno, por ejemplo, ingresa un término en este campo blanco, se encuentra en el centro, se hace una búsqueda como si fuese en, eh, en Google, digamos. Tiene como el mismo funcionamiento que el de Google. Puede ingresar un término acá y se busca dentro, de los catálogo, dentro del catálogo de las bibliotecas de la Universidad de San Martín. Mucho del material que se encuentra acá es material que está en formato físico, en formato papel, pero también existen muchos e-books que están cargados dentro de la, del catálogo cooperativo. De hecho, por ejemplo, si nosotros cliqueamos acá sobre el texto este que dice Facundo, ¿sí? lo que nos va a aparecer es el detalle de ese libro ¿sí? en su formato electrónico y lo podemos ver así en, de manera online. ¿sí? Todos estos libritos que están acá, si uno los cliquea uno por uno, va a ingresar a ese libro eh, en su formato electrónico. Así que, bueno, esa es una forma de ingresar y buscar información dentro de la plataforma, dentro del catálogo de la biblioteca central. ¿No? Uno, si también pone un término acá, no estábamos en el catálogo de la biblioteca, que era este. ¿no? Si uno ingresa un término acá, le, van a, le va a aparecer este resultado. ¿no? Los, los resultados se listan en el centro de la pantalla hacia abajo. Estas son la lista de textos que pueden ser en formato eh, físico o electrónico o también pueden, podemos encontrar CDs, por ejemplo. ¿Sí? Y me dice que la cantidad de resultados para este término que yo coloqué acá, educación, son 3.783. Que, bueno, son, son muchos resultados. Entonces, esta búsqueda yo la puedo restringir utilizando los filtros que se encuentran acá a la izquierda. ¿Sí? Y voy a poder filtrar este, esta búsqueda por colección, por autor, por tema, por tipo de ítem, ¿no? Puede ser un CD, un libro. Y también puedo restringir la búsqueda por la biblioteca en la que eh, lo quiero ir a buscar, ¿no? En caso de que sea un, un libro en formato físico, ¿no? Eso no termine en la cuarentena, ¿no? Eh, porque, bueno, este catálogo nuclea los libros de todas estas bibliotecas, ¿sí? La Biblioteca Central, que se encuentra en, en el Campus Miguelete, la Biblioteca de posgrado que, bueno, se encuentra en el edificio Volta, la Biblioteca de Economía y Negocios, que está en el centro de San, en centro de San Martín, la de Rehabilitación y Movimiento, que está en, este, en Núñez, y la del Tarea, que está en, este, en Barracas. Así que, bueno. Es una forma de buscar información dentro del catálogo de la biblioteca. ¿Ya lo conocí en el catálogo? ¿Lo, ¿Lo habían utilizado alguna vez? Bueno, está bueno como probarlo porque la verdad que tiene información como súper útil. Como les decía, les decía antes, hay mucha información que... Está en formato papel, pero también hay mucha información que está en formato e-libro, ebook. book Bien, bueno. Vamos a ver ahora el repositorio institucional de la UNSAM. Este repositorio institucional este, es un espacio digital donde están alojadas las tesis y los trabajos finales de licenciatura, de maestrías, de doctorados. También hay, ponencias de congresos, todo esto de estudiantes de la Universidad de San Martín, ¿no? Ustedes saben que eh, hace algunos años hay una ley que se les pide a los egresados que dejen eh, su trabajo final eh, una vez finalizado, bueno, este trayecto académico y es, de esa forma se va armando el repositorio institucional de la Universidad de San Martín con todos los trabajos que los egresados van poniendo a disposición, ¿no? Este repositorio institucional, que lo vamos a encontrar también dentro de la página de la biblioteca, la verdad que es súper útil por varias razones. Por un lado, por ejemplo, porque sirve para ver el formato de las tesis de una unidad académica en especial, ¿no? Por ejemplo, la gente de psicopedagogía que se egresa puede revisar cómo sus compañeros eh, presentaron el trabajo final, ¿no? También es muy útil para ver, por ejemplo, la bibliografía, ¿no? Si yo estoy trabajando un tema que se afina a alguien que, a un tema que ya otra persona estuvo trabajando, puedo mirar el material que utilizó para, este, para empezar a investigar. Y también lo puedo incluir como un marco teórico de la investigación, ¿no? este, Está bueno esto de tener alguien con quien dialogar sobre un tema en particular. Y para ingresar al repositorio institucional de la UNSAM, lo que hacemos es ir nuevamente a la página de la biblioteca, ingresamos en la cuarta opción donde dice recursos digitales, que es la opción que está debajo del catálogo. Una vez que ingresemos en recursos digitales, vamos a tener esta otra pantalla, ¿sí? Que la vamos a ver varias veces en esta capacitación porque la vamos a utilizar un montón. Y ahí vamos a cliquear la opción que dice repositorio institucional. Cuando nosotros ingresamos, esta va a ser la, la pantalla que vamos a ver del repositorio. Van a ver que arriba hay una breve presentación, ¿sí? Donde se plantean los objetivos del repositorio. Este, y esta página la vamos a poder navegar de diferentes maneras, ¿no? Uno puede hacer una búsqueda general dentro del repositorio utilizando este campo blanco que está acá, esta caja de búsqueda. Y también puedo hacer búsquedas, por ejemplo, por el género académico discursivo que estoy buscando, ¿no? Por ejemplo, por jornada, por foro, conferencia, trabajos académicos, trabajos de investigadores, ¿no? Utilizando estas opciones que están acá. También donde dice añadido recientemente son los últimos eh, trabajos que se fueron incorporando al repositorio. Y otra de las opciones es buscar los trabajos académicos por eh, instituto de la UNSAM o por escuela de la UNSAM. Y para eso lo que hago es ir a la opción donde dice comunidades y colecciones. Una vez que yo ingreso acá donde dice comunidades y colecciones, la pantalla que voy a, me va a aparecer, va a ser esta, ¿sí? ¿Dónde están listados? Este, los trabajos por la unidad académica a la cual pertenecen, ¿no? Por ejemplo, dentro de la Escuela de Ciencia y Tecnología tenemos el doctorado en Ciencias Aplicadas, Ingeniería Biomédica, ¿no? Tenemos la Escuela de Economía y Negocios, más abajo también está la Escuela de Humanidades, el Instituto de IDAES, ¿sí? Yo, por ejemplo, hice una búsqueda ingresando en el, en el Instituto IDAES en, en la carrera del doctorado. En antropología, ¿no? Yo cliqué la opción doctorado en antropología. Y una vez que yo ingreso a esta, a esta unidad, eh, puedo volver a puedo hacer búsquedas en especial dentro de esta, de esta carrera, ¿no? Y puedo, por ejemplo, buscar este, un texto haciendo una búsqueda general o buscarla por, por ejemplo, si conozco el nombre del autor, ¿no? Y en el centro se van a listar todos los textos que ya fueron cargados. ¿Sí? Una vez que yo selecciono alguno de estos textos, lo que hago es cliquear en el título. Y la pantalla que se va a desplegar a continuación es esta pantalla donde se ve el detalle de ese texto o ese trabajo académico, ¿no? Con una pequeña descripción, ¿sí? Eh, y abajo observo que el texto lo puedo ver completo, ¿sí? Me aparece este... Esta opción donde dice ver, la puedo cliquear y, bueno, ingreso al texto completo. En este caso era un texto de, eh, del Instituto de IDAES, del el doctorado en Antropología Social, ¿sí? En este caso yo lo puedo ver completo. Es decir, puedo ver sus 200 páginas. También lo puedo descargar, ¿sí? Y lo puedo utilizar para mis trabajos académicos siempre eh, citándolo como, como corresponde, ¿no? Utilizando las normas a APA o las que nos pidan en nuestros trabajos. Bien. Este es el repositorio institucional. ¿Lo conocían el repositorio? ¿Lo tenían? Yo sí. Bien. Buenísimo. La verdad que es un espacio súper útil cuando uno está haciendo un trabajo académico porque puede utilizar esa información de referencia, ¿no? Porque... Así uno puede saber cómo hicieron otros para crear sus trabajos académicos. Bien. Vamos a ver ahora eh, algunas revistas digitales eh, que están en línea y que son también de acceso abierto. Es decir, que uno no necesita una, una suscripción, no necesita pagar este, una suscripción ni tener una cuenta en estas revistas, sino que simplemente con tener internet uno puede acceder a ellas y navegar. Nosotros los vamos a ver desde la página de la biblioteca para que ustedes vean que ahí están como, están súper ordenadas. Entonces, para que las vean todas juntas, ¿sí? Para eso lo que vamos a hacer es ir a la página de la biblioteca, ¿sí? Vamos a donde dice recursos digitales, que acá ya estuvimos hace un rato cuando miramos el, el repositorio. ¿Sí? Acá está el repositorio institucional. Y entramos en la opción donde dice recursos de acceso abierto. Todas estas, re, estas revistas que aparecen acá son revistas de acceso abierto. Es decir, que uno no necesita una suscripción. Uno puede ingresar, puede ingresar desde utilizando internet, de Google, por ejemplo. A mí me gusta mostrarla desde acá porque se ven todas juntas. Y la verdad que me parece que es un lugar donde uno puede tener la referencia para volver, digamos. Uno puede volver acá y las ve que están todas ubicadas dentro de, de la misma página de la biblioteca. Bien, todas estas revistas son revistas académicas, es decir, que manejan información académica que ha sido evaluada, por lo tanto, es información confiable. Entonces, nosotros podemos acceder, vamos a ver dos de ellas, por ejemplo, para ver cómo funcionan. Eh, por ejemplo, podemos entrar en donde dice Redalic, acá, esta revista académica. Ustedes cliquean sobre el icono, van a llegar a esta página, que es la página de Redalic. La página de Arredalex, estaba mirando el chat. Eh, y, este bueno, tiene una búsqueda así general como las que veíamos antes, ¿no? Con un campo blanco donde uno puede ingresar un término. En este caso yo puse de colonial para ver qué resultados obtenía. Y como van a observar, las revistas académicas y las bases de datos también organizan, este, sus artículos de esta manera. En el centro de la pantalla se listan los resultados, es decir, se van listando las opciones y los textos vinculados a este término de colonial. ¿Sí? Se van listando en el centro. Arriba aparece la cantidad de artículos que fueron, están vinculados al término. En este caso son 1,120 artículos. Y como son tantos artículos, lo que vamos a hacer es filtrar esta búsqueda. Para eso vamos a usar los filtros que se encuentran en el margen izquierdo. Y esta búsqueda se puede filtrar, por ejemplo, por año, por idioma, por disciplina, por país. Y más abajo hay más opciones de filtro. En este caso yo lo que hice fue filtrarlo por disciplina ¿sí? y por idioma. ¿no? Yo seleccioné la opción español y eh, literatura. ¿no? Lo seleccioné acá en la barra, en, en los filtros que aparecen a la izquierda. Entonces, me aparecen ahora 16 resultados. Ya es un poco más accesible esto para revisar, ¿sí? Entonces, yo ya puedo ir ingresando en cada uno de los textos a buscar la información, para chequear la información que hay. Cuando a mí me aparecen estos textos y me aparece este candadito abierto, significa que el texto está en eh, acceso libre. Es decir, que yo puedo ingresar y ver el texto completo. Puedo ingresar y ver las referencias de ese texto, es decir, un pequeño resumen, quién es el autor, en qué año se publicó. Y, además, puedo leer todo el texto completo, ¿no? Si cliqueo, por ejemplo, en alguna de estas opciones ¿no? que aparecen acá sobre el título, la pantalla siguiente va a ser esta, donde voy a ver el texto en formato PDF, ¿sí? Y esta, este texto yo lo puedo descargar, ¿sí? Puedo verlo también en pantalla completa, lo puedo imprimir completo, ¿sí? Y también tengo esta opción que es súper práctica. Que se llama Cómo Citar. Que si la cliqueamos, lo que va a hacer la, la, la página es ofrecernos diferentes formatos de, para citar ese, el texto. ¿sí? Por ejemplo, yo estoy trabajando con, la, con el formato NL, NLM, puedo situarme acá sobre este cuadradito y se va a dar vuelta con este el texto citado en ese formato. Yo, por ejemplo, acá puse la opción APA, entonces me cita el texto en el formato en el que yo estoy escribiendo, que es el formato APA. Lo que hago es copiarlo y llevarlo al, a, mi, a mi página de Word, por ejemplo. ¿No? Entonces, bueno, permite así como, tiene como es muy ágil en el tema del trabajo académico también esta página. Esta es Redalic. Otra página, por ejemplo, que es muy similar a Redalic es Cielo, ¿sí? Que también la van a encontrar acá en la página de la biblioteca, ¿sí? La que aparece acá abajo, Cielo. ¿sí? Esta también es una revista electrónica, ¿sí? Que lo que hacen, al igual que Redalic, es eh, organizar artículos, es decir, artículos científicos. Y si vamos a, a la página Cielo, vamos a obtener, vamos a ver acá. El, este, este campo blanco, donde podemos hacer una búsqueda similar a la que hacemos en Redalic, podemos un término, ¿no? Y lo que hace la página es listarnos los artículos vinculados a ese término. Por ejemplo, estos esto que aparecen acá, ¿sí? Acá arriba aparecen la cantidad de resultados, son 8.952, de modo que también los puedo filtrar con estas opciones que aparecen en el costado de idioma, año de publicación, ¿sí? Y de esa manera voy restringiendo la búsqueda y e voy haciéndola como más accesible, ¿Sí? Una vez que yo ya seleccioné uno de estos títulos, por ejemplo, educación inclusiva, que aparece acá. ¿Sí? Si yo lo cliqueo, voy a ingresar en el texto y voy a ver que me aparece. El texto en formato HTML, es decir, que en esta misma página yo voy a leer el texto completo, ¿sí? Me va a aparecer acá abajo, abajo de resumen, me va a aparecer el texto completo. También tengo la opción de llevarlo en PDF. De verlo en PDF. Y también me aparece, me aparece esta opción, me ofrece la opción de citar el artículo, que es similar a lo que veíamos con Redalic, ¿no? cuando la página ya me da la cita armada del artículo para poder trasladarlo al lugar donde yo estoy escribiendo, mi trabajo académico. Son páginas muy similares, las revistas, estas revistas académicas. Redalic, Cielo, Latindex, DOAG, son revistas muy parecidas. Otra opción es, por ejemplo, DOAG, que también la vamos a encontrar acá en la página de la biblioteca. ¿sí? Bueno, que es este directorio de revistas de acceso abierto, que es multidisciplinario, no solamente latinoamericano. Y tiene muchos textos también en inglés. Entonces, quizás conviene hacer búsquedas en, este, en los dos idiomas, en español y en inglés. Pero tiene bastante en español también. Aunque toda la interfaz está en inglés, tiene bastante cosas en español. Por ejemplo, yo puse el término interculturalidad y arroja 830 resultados. ¿no? Que como siempre se listan acá en el centro y sobre el margen izquierdo tengo los filtros para restringir la búsqueda. Es muy similar que Redalic y Que Cielo, la página DOAJ. ¿Hasta acá alguna pregunta, consulta sobre estas plataformas? Bien, buenísimo. Bien, estas son las que veíamos hasta acá, son revistas digitales. Es decir, revistas que se ofrecen en formato digital. Pero también hay otra opción, ¿sí? Que también es súper bonita, que son revistas que, están, que han sido digitalizadas. Es decir, son revistas que eh, se, se, se distribuyeron en formato físico, en formato papel, pero ahora eh, algunas personas se encargaron de eh, escanearlas, ¿no? Y ese es el caso, por ejemplo, de América Lee y AIRA. ¿Sí? En el caso de AIRA, AIRA es un archivo histórico, como dice ahí, un archivo histórico de revistas argentinas, que ¿sí? lo que se encargaron de hacer es justamente recopilar revistas argentinas y escanearlas para poder distribuirlas, para tenerlas a disposición de manera online. ¿no? Entonces, eh, la verdad que hay mucha variedad de revistas, se pueden buscar por nombre alfabético, entre una de las opciones. Una de las opciones, por ejemplo, es la revista Crisis, que tiene muchas cosas de literatura y política. Esta revista se distribuyó en el 78. Y si ustedes cliquean sobre algunos de, de estos volúmenes, por ejemplo, el primero, van a ver que les ofrece la opción de verlo online o descargarlo, ¿sí? Si lo quieren descargar, yo acá simplemente les puse como un ejemplo, ven que, y está como también muy agrandada la imagen. Pero lo cierto es que si ustedes le ponen zoom, se ve nítido lo que, lo que dice en cada una de las páginas. Está interesante para hacer un, un trabajo de archivo esto, ¿no? También está la revista Crítica. Y otra de las opciones es eh, América Lee, ¿sí? Que América Lee es el portal de revistas este, latinoamericanas del CEDINCI. El CEDINCI es el Centro de Documentación e Investigación de Cultura de Izquierda, ¿sí? Se lo van a encontrar acá arriba, ¿sí? La página es americalee.cedinci.org. ¿Sí? Ustedes, si nosotros clicamos acá sobre este icono, van a ingresar a la página de América Ley, que es esta, que van a ver que tiene un buscador acá arriba, ¿sí? este buscador que aparece acá arriba. Que sí, funciona de la misma manera que veníamos, veníamos revisando. Uno puede introducir un término y también, este, por ejemplo, yo ahí puse el nombre de una revista. Y este, de hecho tiene muchas Si ustedes se van para abajo, van a ver que hay, hay mucha variedad. Ustedes ingresan acá un término. Yo, este es un ejemplo de una revista que eh, había encontrado en esta página. Es La Voz de la Mujer, una revista feminista ¿sí? que estuvo a disposición un, un año de 1896 a 1897, ¿sí? eh, Y si ustedes ingresan, lo que van a poder ver es, acá es el detalle de esa, de esa revista. También pueden ingresar y ver el índice de todos los volúmenes de esa revista. ¿no? En un formato PDF, por ejemplo, en este caso. Y también pueden ingresar a cada uno de los volúmenes, ¿no? Están acá digitalizados. ¿Sí? Este. Voy a chequear el chat. Este. Así que, bueno, esto también es súper interesante para hacer un trabajo de archivo con estas revistas. Acá la ven, acá por ejemplo, yo expliqué el primer volumen y me ofrece en formato PDF toda, todo, todo su, su, su interior, digamos. Todo, todo lo, que, lo que trae este primer volumen, que también en este caso yo lo puse así un poco ampliado para que se vea que está completo, pero se, la, las letras se leen de manera nítida. También un poco la nitidez depende del grado de conservación de la revista. Por ejemplo, esta Alfonsina, que es unos años posterior, bastante posterior, eh, se ve de manera un poco más nítida, ¿sí? Pero la verdad que es, tienen un archivo súper super interesante. Así que está bueno para chequearlo un poco. Otra de las revistas que también está dentro de eh, América Lee, esta revista Barataria, que, este, que también trabaja con cuestiones indígenas. Así que, bueno, la variedad de estas revistas digitalizada que han sido digitalizadas es súper súper amplio alguna consulta pregunta sobre estas revistas quieran preguntarnos bien buenísimo otra de las cosas que, que van a encontrar en Dentro de la página de la biblioteca, en este espacio de revistas de acceso abierto, son estos dos repositorios, ¿sí? que aparece acá: la referencia y repositorios latinoamericanos, que son dos repositorios que nuclean varios repositorios. Vieron que son los mismos recién de los repositorios de la UNSAM. Bueno, estos dos lo que hacen es nuclear diferentes repositorios en, en cada uno de estos sitios. Así que también es interesante para revisarlo un poquito. Todos estos recursos que vimos hasta acá son todos recursos gratuitos que, bueno, simplemente con tener internet nosotros podemos ingresar. No se necesita ninguna suscripción para navegar por ellos. Vamos a ver ahora eh, la plataforma El Libro. Bueno, que como les comentábamos recién, es una plataforma que es la presente incorporación a los servicios de la biblioteca, que bueno, que es una biblioteca digital académica que está especializada en contenidos en español. Eh, y desde la UNSAM tenemos acceso a, la, a una de sus colecciones, que es la colección Cátedra, que es la colección principal de, de la plataforma, y eh, vamos a tener acceso hasta fin de año, ¿sí? En esta plataforma hay libros, revistas, obras de investigación, tesis doctorales, Editoriales comerciales, editoriales universitarias, hay una variedad súper amplia. Y, bueno, para utilizar la plataforma, esta es la interfaz, la, la, la, la pantalla principal de la plataforma. Para ingresar a la plataforma lo que tenemos que hacer es, primero, ¿sí? nosotros, en tanto que estudiantes y docentes de la Universidad de San Martín, vamos a ingresar a nuestra aula virtual, ¿no? ¿Vieron que. Hay diferentes aulas virtuales según la escuela a la que cada uno pertenezca. ¿no? De hecho, si ustedes van ahí arriba donde dice un SAM digital dentro de la página de la, de la Universidad de San Martín, van a acceder a la lista de, eh, de, de campus virtuales y de aulas virtuales. Por ejemplo, yo pertenezco a la Escuela de Humanidades. Entonces, el campus que me corresponde es este, el MASS Campus, el campus verde, ¿sí? Cuando yo ingreso al más Campus, lo que veo en el margen izquierdo acá es este icono de El Libro y justamente para ingresar a la plataforma lo que tengo que hacer yo es primero ingresar acá a mi aula virtual más campus selecciono la opción El Libro y cuando lo cliqueo me va a dirigir a esta, esta interfaz que es la interfaz de eh, la plataforma El Libro la primera vez que ingreso y cliqueo la opción El Libro que aparece acá me va a dar la opción de registrarme, ¿sí? Acá arriba donde dice registrarse. Y la primera vez lo que tengo que hacer es ingresar acá, me va a pedir un, un mail y una contraseña, que no necesariamente tiene que ser el mismo mail y contraseña del de aula virtual. Puede ser otro, ¿sí? Luego de eso, la plataforma me manda una confirmación a través del mail y luego ya puedo ingresar utilizando ese mail y esa contraseña que yo eh, seleccione para la plataforma, ¿sí? Entonces, la próxima vez que entre a, al campus, ingreso en donde dice el libro, selecciono ahora la opción iniciar sesión, ingreso mi mail y mi contraseña y ya puedo empezar a trabajar con todos los materiales que están a disposición dentro de la plataforma. Entonces, una vez que yo ingreso a la plataforma, van a ver que hay muchas opciones de búsqueda, ¿sí? Hay mucho material. Yo les voy a comentar algunas para que las tengan en cuenta, ¿sí? Una de las primeras opciones es hacer una búsqueda general. Entonces, yo en este campo que aparece arriba puedo ingresar un término, una palabra clave. También puedo hacer una búsqueda, por ejemplo, avanzada, ¿no? Cuando yo ya tengo una idea muy clara de lo que estoy buscando, eh, desde el comienzo, ¿no? Puedo restringir y filtrar la búsqueda, por ejemplo, por fecha de publicación, por tema, ¿sí? También puedo hacer una búsqueda por temas específicamente, ¿no? Y quiero buscar solamente textos que sean de filosofía ¿no? o lógica, ¿sí? Todo el material que está acá en esta plataforma, el libro es material que está digital. Es decir, que yo puedo acceder al texto completo. No, no, hay, no hay materiales que sean, eh, estén en formato papel. O sea, todo el material que está acá es un material que está a disposición online, dentro de la plataforma. Entonces yo puedo empezar a la opción lógica, filosofía, ¿no? Si busco por temas. Eh, por ejemplo, ¿no? yo busqué algo en una búsqueda general, Voy Acá un término. ¿sí? Una vez que yo le doy OK. Van a ver que esta es la pantalla que me aparece a continuación, ¿sí? Los textos nuevamente se listan en el centro de la pantalla, hacia abajo. Y lo que yo puedo hacer con este texto dentro de la plataforma e libro es, tengo varias opciones. Puedo leerlo en línea, el título, seleccionando acá esta opción de este librito. Y también lo puedo agregar a mi estante, que es un espacio dentro de mi cuenta de e libro y que ya me queda este, guardado en una carpeta aparte. Es decir que, cuando vuelva a ingresar no es que tengo que buscar de vuelta el libro, sino que ya me queda separado dentro de mi cuenta de el libro, ¿sí? Eh, así que, bueno, bueno, entonces, lo puedo leer online, lo puedo agregar a mi estantería, es decir, que ya me queda guardado y separado, ¿sí? Cuando yo lo llevo a mi estante, la opción que me da es organizar carpetas con los textos que yo me voy guardando, por ejemplo, educación, medicina, psicología, entonces, los voy ordenando y de esa manera, siempre que entre a la plataforma lo voy a poder leer en, en línea, el texto. Y sobre los textos que yo voy guardando en mi estante o que yo voy trabajando dentro de la plataforma, eh, puedo hacer diferentes operaciones. Por ejemplo, los puedo, los puedo resaltar, ¿sí? Les puedo hacer sombreados, les puedo agregar notas, ¿sí? Eh, puedo, por ejemplo, copiar una parte de ese texto, ¿sí? que siempre es un porcentaje, ¿sí? Puedo copiarlo o imprimir ese texto en un 40%. Puedo, de, de, del total de las páginas, 40% lo puedo imprimir y, o copiar. Este es el resaltado, el copiado del texto, ¿sí? Y otra opción que tiene la plataforma es descargarse eh, estos textos. Si yo quisiera, por ejemplo, alguno de estos libros que veo en la plataforma, guardarlos y tenerlos en formato en mi celular para leerlo cuando estoy fuera de línea, digamos, cuando no uso datos ni Wi-Fi, la opción que nos ofrece la plataforma es, primero, bajarse eh, la aplicación de e libro, que es una aplicación muy liviana pero que se aloja en el celular, y a ese lugar yo puedo descargar el libro que estoy leyendo para leerlo después offline. Entonces, me descargo la, la aplicación. Después descargo ahí el libro que estoy leyendo. Y ese libro lo puedo leer eh, aún si estoy sin conexión. Me dura dentro de la plataforma del de libro en el celular unos 30 días. Después, este, el, el préstamo declina y yo puedo renovarlo nuevamente, ¿sí? Pero básicamente ese es el funcionamiento para leerlo estando offline. ¿Alguna consulta hasta acá de la plataforma? De todas maneras, insisto, esta plataforma, que es la plataforma del libro, se merece una capacitación aparte y de hecho los primeros días de junio va a haber una capacitación solamente de el libro para, este, para mostrar cómo funciona todo, todas sus opciones. Y la verdad que es súper práctica. Hay mucho material también, así que está bueno para navegar. Así que recuerden, cuando quieran utilizar el libro, es importante primero acceder al aula virtual. A la que pertenecemos y desde ahí ingresar a el libro. Buenísimo. Bien, y para finalizar, eh, ya para ir cerrando, les queremos contar eh, el uso también de las bases de datos bibliográficas, son bases de datos académicas, eh, en este caso, estas bases de datos bibliográficas están orientadas a los docentes de la Universidad de San Martín y también a las personas que estén haciendo sus tesis en este momento, ¿sí? Esas son las personas que van a poder acceder a estas bases de datos eh, bibliográficas, ¿sí? Las bases de datos son muy similares a las revistas académicas que nosotros veníamos viendo recién, pero, bueno, además de, eh, de artículos, como veíamos en las revistas digitales como Redalic o Cielo, además de artículos, Van, también hay otros géneros discursivos como por, eh, académicos, por ejemplo, ponencias de congreso, actas de congreso, tesis, libros, reseñas de libros, ¿sí? Y toda la información que está en las bases de datos, al igual que las de las revistas académicas, eh, es información que es confiable, que fue revisada, ¿sí? que está súper actualizada, ¿sí? Ahí está como la potencia de la base de datos porque tiene lo nuevo de un tema determinado. Estas bases de datos pueden ser temáticas multidisciplinares. Es decir, pueden ser de un solo tema o pueden ser, eh, pueden abordar diferentes áreas y diferentes disciplinas. Por ejemplo, una base de datos temática es ERIC. Es una base de datos orientada a cuestiones de educación. Una base de datos multi, multidisciplinar es JSTOR, por ejemplo. Quizás las conocen, miren. Tienen estos logos, ¿no? JSTOR, por ejemplo, es una base de datos multidisciplinar que trabaja con cosas de arte, literatura, bueno, muchas, muchas áreas. Eric es sobre educación, ¿sí? Estas son algunas bases de datos. Eh, bien, las bases de datos también pueden ser gratuitas de acceso libre o comerciales donde se paga una suscripción. Es decir, que por mes se paga una cantidad de, de dinero para poder utilizarla. Y el idioma de la base de datos, Puede haber muchos diferentes, eh, diferentes idiomas. Pueden estar en español, en portugués. Pero hay mucho, mucho material. La mayoría del material está en inglés, en las bases de datos. Este, así que, bueno, estos son los textos que se pueden encontrar dentro de la base de datos, ¿sí? Y les muestro un poquito cómo ingresar, ¿sí? Para los docentes y para los tesistas, cómo pueden ingresar a, a la base de datos. Antes de utilizarla, lo que tienen que gestionarse, los docentes y los tesistas, eh, es un acceso remoto, que es un, es un código para poder ingresar a estas bases. Y eso se gestiona desde la página de la biblioteca, ¿sí? En la opción recursos digitales, van a ver que aparece esta otra opción que dice solicitud de acceso remoto, ¿sí? Una vez acá, seleccionan la opción que aparece acá abajo que dice formulario, solicitud de acceso remoto donde tienen que completar este, sus datos personales y lo envían a, a, al, al medio de la biblioteca y desde ahí se gestiona este acceso a, este, a, a las bases de datos. Una vez que lo tengan, ustedes de sus casas van a poder configurar la computadora para entrar a esas bases de datos. Bueno, les muestro cómo funcionan algunas bases de datos. Pueden ingresar acá donde dice recursos digitales, base de datos académica. Y van a ingresar acá donde dice BESIT, Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología. Eh, bueno, lo que hace la BESIT es nuclear en un espacio digital. Bases de datos que son eh, comerciales y bases de datos que son eh, de acceso libre. Es decir, hay bases de datos para las cuales se necesita una suscripción, pero nosotros en tanto que, o bueno, los docentes y tesistas en tanto que los docentes y tesistas pueden ingresar con este código que se les gestiona para ellos en especial. Entonces, ingresamos ahí donde dice Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología, la URL es esta, biblioteca.minci.gov.ar, y la página que van a ver, una vez que se haya gestionado esta contraseña, es esta que ven acá. Lo interesante de esta página es que tiene esta opción de metabuscador que aparece acá abajo, que es un buscador que lo que hace es buscar información de manera simultánea en 24 bases de datos académicas, eh, al, al mismo tiempo, de manera simultánea. Es decir, no es que ingreso solo en Redalic o ingreso solamente en, este, en Cielo, sino que acá lo que hace el buscador es buscar de manera simultánea en, en estas 24 bases de datos. Eh, entonces, si yo ingreso un término, ¿no? Ven que es muy similar a las revistas académicas que estuvimos mirando. La distribución es la misma. En el centro se listan los recursos, los textos que... Están vinculados al término que yo puse. Yo acá, por ejemplo, puse social classes, ¿sí? Como la, esta, esta, esta biblioteca electrónica tiene mucho en inglés, conviene siempre hacer la búsqueda en los dos idiomas, tanto en inglés como en español, ¿no? Entonces, por ejemplo, ven, yo acá puse social classes y este es el resultado. ¿no? Una cantidad enorme de artículos que se listan en el centro y se pueden filtrar con todos estos filtros que aparecen a la izquierda. Que son los mismos que veíamos antes, ¿no? Como por año de publicación, por idioma, ¿sí? Eh, bien. Entonces, ven, esta es una, es una búsqueda en inglés y miren una búsqueda en español da muchísimos menos resultados, ¿no? Con el mismo término en español, clases sociales. 6,592. Entonces, bueno, siempre conviene hacer las búsquedas en los dos idiomas porque van a ver que va a haber resultados mucho más amplios en, en inglés. Una vez que yo ya encontré un texto que me interesa, lo ingreso en ese, cliqueo el título de ese texto, ingreso y este, este es el detalle de ese, de ese, de ese, de ese texto. ¿no? Me dice, por ejemplo, en este caso que puedo leer el texto completo en PDF, ¿sí? de modo que lo puedo descargar, me lo puedo guardar en el Google Drive, se lo puedo enviar a alguien, lo puedo citar. ¿sí? Acá también me ofrece la opción de citarlo con diferentes formatos eh, como. APA o MLA, ¿sí? Lo puedo compartir, ¿sí? Ya o sea, puedo hacer diferentes trabajos sobre este, mismo, sobre este mismo texto. Así que, bueno, bueno, esta es la forma en que funciona la, la BESIP, la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología, que, este, bueno, nada, es para docentes y, y, y tesistas de la Universidad de San Martín. ¿Alguna consulta sobre la base de datos? Buenísimo. Bueno, eh, bueno, como les decíamos antes, toda la información que nosotros estuvimos trabajando hoy acá está disponible en eh, los canales de la biblioteca, en especial en el canal de YouTube de la biblioteca, que es que se, que se llama así, Biblioteca Central UNSAM. ¿sí? Ahí van a encontrar diferentes eh, videos, tutoriales súper breves, donde se trabaja con las revistas científicas y los pueden ver porque la verdad que son súper cortitos. Este, así que eso, en todo caso, si, si les quedó algún dato pendiente, lo pueden chequear también ahí. Y, bueno, y también nos pueden hacer consultas en las redes de la biblioteca, ¿no? en el Facebook, en el, en el Twitter, en Instagram, ¿sí? Y les dejamos también este, el correo institucional de la biblioteca, que es bc.onsan.edu.ar y, bueno, nuestros mails. Este, no sé si tienen alguna otra consulta que podamos chequear ahora. Seguramente cuando ustedes se pongan a trabajar con las bases y con las revistas digitales van a aparecer un montón de consultas. En ese momento no sé si hacen ningún problema, me mandan un mail a mí que yo en general trato de asistirlos en esas búsquedas o ayudarlos a buscar material. Así que en todo caso me pueden mandar un mail sin ningún problema, yo los voy ayudando. Así encontramos lo que necesitan. Así que bueno. Bueno. Hasta acá sería nuestra capacitación sobre investigar en internet. Si quieren, pueden hacernos alguna consulta. Bueno, entonces, cualquier cosa nos envían un correo. Sí, acá lmesin.edu.ar. También al mail de la biblioteca que es bc.edu.ar. Y, bueno, nada, los esperamos. Si quieren venir la semana que viene a la capacitación de Mendeley, este, si no queda ninguna duda, cerramos acá. Listo, muchas gracias, ¿eh? Bárbaro, muchas gracias. Gracias. Muy buena. Bárbaro, muchas gracias. gracias muy bueno. Gracias. Buenísimo. Bueno, bueno, muchas gracias a todos por, por la atención. Y bueno, nos estamos viendo. Hasta luego. Chao, no, gracias. Hasta luego. Hola, una pregunta. Sí, sí, te Para la charla de la semana que viene hay que anotarse también o si nos anotamos, ya estamos anotados, digamos. Eh, entiendo que las, que la que cada, que son individuales como las, eh, las inscripciones. Creo que si vos te inscribiste en las dos ya, ya te inscribiste, pero si, si te inscribiste en una sola o en esta sola, estás registrada solo para esta. Quizás deberías deberían ah, volver a mandar un mail para, para la de Mendeley. Perfecto, bueno, muchas gracias. No, de nada, por favor. Bueno, hasta luego.